¿Qué es el modelo de análisis es la primera representación técnica de un sistema utiliza una mezcla de formatos en texto y diagramas para representar los requisitos de un software las funciones y comportamientos de esta manera se hace mucho más fácil de comprender dicha representación ya que es posible examinar los requisitos desde diferentes puntos de vista aumentando la probabilidad de encontrar errores de que surjan debilidades y de que descubran descuidos. Análisis de requisitos El análisis de requisitos le proporciona al diseñador de software una representación de datos, función y comportamiento que puede trasladar diseños arquitectónicos de interfaz. Este, junto al modelo de análisis, ofrece al desarrollador y al cliente los medios para evaluar la calidad de una vez construido el software. Objetivos Generales del Modelo de Análisis El modelo de análisis debe de cumplir tres objetivos primarios. El primero es descubrir lo que quiere el cliente. Segundo, establecer una base para la creación de un diseño de software. Tercero, definir un conjunto de requisitos que puedan validarse una vez construido el software. Bien, ahora vamos con elementos del modelo de análisis En esto podremos ver este diagrama En el cual tiene un ciclo Un análisis que centra todo En el círculo Representa que el modelo de análisis Se divide en los elementos de base eh, Que son escenarios Como los casos de uso, textos Casos de uso en diagramas Los diagramas de actividad Y diagramas de carril También tenemos los elementos de, eh, Basados en clases están los diagramas de clases están los paquetes de análisis está el modelo CRC están los diagramas de colaboración están los elementos orientados al flujo diagramas de flujo de datos diagramas de flujo de control narrativas del procesamiento y por último tenemos al elemento del comportamiento que son los diagramas son los diagramas de estado, diagramas de secuencia. Bueno y podemos decir de que el elemento de análisis se complementa de cuatro elementos fundamentales. Estos elementos sirven para clasificar principalmente los diferentes diagramas y otros derivados conocidos en plataformas como sistema de información e ingeniería de software, entre otros. Además, estos son clasificados en elementos de escenario, elementos de flujo, elementos de clases y elementos de comportamiento. Modelos basados en escenarios. Este modelo, en simples palabras, sirve para una interacción más amena entre el sistema y el usuario. Por lo tanto, el modelo de análisis con UML comienza con la creación de escenarios en la forma de los casos de uso. Diagramas de actividad y diagramas de carril Como se mencionó en la gráfica anterior Vamos con el caso de uso El caso de uso Describe un escenario De un caso específico en un lenguaje directo Desde un punto de vista De un factor definido Tenemos en el diagrama Un cliente este cliente interactúa con el cajero automático ¿Qué hace? Primero tiene que ingresar la tarjeta Ingresa la clave Ingresa el tipo de cuenta Ingresa el monto Retira el dinero Y retira la tarjeta Ese es un modelo de caso de uso Bueno, ahora vamos con diagrama de actividad. Es un modelo muy parecido al caso de uso, pero mucho mejor, completado y proporciona una representación del flujo de interacción dentro de un escenario específico. Por ejemplo, como vemos aquí en la gráfica, eh, vamos a hacer una transacción. El individuo tiene que ingresar la clave. Llega a la parte donde se valida, pero para esto tenemos una toma de decisión en la cual en la validación tiene dos opciones. Una es si la valúa, pues o valida, efectúa la transacción normalmente, pero si no, tiene que volver a ingresar la clave. Bueno, este es el diagrama del carril. Consiste en tomar el diagrama de actividad y situarlo en filas o en carriles, como dice su nombre. En este modelo los, o los actores son fundamentales, ya que en el diagrama del carril se especifican claramente, con un carril, la responsabilidad a cada actor. Como vemos aquí en la gráfica, tenemos un cliente y una interfaz. Es un carril donde manejan unas rutas, pero más ordenadas. El cliente ingresa la clave, manda al carril de la interfaz. La interfaz toma la validación de si debe o no debe continuar. Ya sabemos como en el anterior diagrama de actividad, si no es validado regresa al carril del cliente y tendría que volver a ingresar la clave. Pero si es validado vuelve al carril del cliente pero ya con la, con la transacción completa. modelos orientados al flujo esto ya es más avanzado pero muy entendible es lo que casi actualmente estamos usando veremos en, eh, con el mismo ejemplo del cajero el software es el central donde tendría que tener un teclado que es el que va a poder ayudarnos a ingresar la clave una pantalla táctil podría ser para poder ingresar la la, que, la clave, más sin embargo también se puede ingresar el monto de cuenta y un lector de tarjetas que es donde van los datos de la cuenta ¿no? para poder pedirlo, estos son métodos de entrada que se, que se encargan en la parte central del software del cajero, ya es un software que se está empleando para hacer una transacción pero de más específico, eh, en esto tiene que desplegar una información de respuesta, este despliegue de respuesta eh, sería un panel un panel de control donde le demostraría pues, la operación que ejecute o si no pues un mensaje de error bueno esto tiene una visión del sistema del tipo de entrada, procesos y salida los objetos de datos fluyen hacia el interior del software se transforman mediante elementos de procesamiento y los objetos de datos resultan fluyendo al exterior del software. para de flujo de datos, más conocido como el DFD. Estas son las propiedades. Eh, la primera sería el nivel 0 del diagrama de flujo debe representar al software. La segunda propiedad es la entrada y salida primaria que se debe de establecer con un cuidado. La tercera, la refinación debe comenzar por la por el aislamiento del proceso. Objetos de datos y almacenamientos de datos candidatos a ser representados en el siguiente nivel. En la cuarta parte tenemos a todas las flechas y burbujas como representan en el diagrama que se deben de, de tener una rótula con el nombre. La quinta, es el que se debe tener en la continuidad del flujo al cambiar el nivel y la sexta y última es la refinación de burbujas que debe hacerse por una a una vamos a tener en cuenta uy, este diagrama es en clases una clase orientada a objetos encapsula atributos de los datos pero también incorpora las operaciones que manipulan los datos implicados por dichos atributos. Las clases se manifiestan en el siguiente forma, entidades externas, sucesos o eventos, cosas, papeles o roles, unidades orga organizacionales, sitios y estructuras. Esto representa un ejemplo aquí en esta imagen siguiendo con el mismo cliente en el cual tendría que tomar tipos de variables que cada parte tendría un evento como el de ingresar la tarjeta, ingresar la clave, ingresar el monto ingresar el... retirar el dinero, revisar cuenta, retirar tarjeta y retirar comprobante esto se busca con simplemente tener ya todo acumulado en una clase o variado de un objeto que sería el nombre de... o el número de cuenta eso ya nos arrojaría la cédula, nombres, apellidos, teléfonos y dirección, de una forma más fácil. Modelo CRC Clase, responsabilidad, colaborador El modelo de clase y responsabilidad colaborador proporciona un medio simple para identificar y organizar las clases relevantes para los requisitos del sistema o del producto. Un modelo CRCM es una colección de tarjetas índice estándar que representan clases. El objeto es desarrollado en una representación organizada de las clases. Estas clases son... O sea, estas clases tienen diferentes categorías. La primera es la clase de entidad, llamada las clases de modelos o negocios que se extraen de manera directa del enunciado del problema. La segunda clase sería la clase frontera. Se utiliza para crear la interfaz que el usuario ve y que con un cual de interacción cuando se utilice en el software. La tercera es el, la, son clases de controlador. Manejan una unidad de trabajo desde el inicio hasta el final. Otra es la responsabilidad. Son los atributos y las operaciones relevantes para la clase. Los las colaboradores, son aquellas clases que se requieren para que una clase reciba la información necesaria para completar una responsabilidad Y la última es la agregación, son las subclases que forman parte de clase Se conectan se, a través de una relación de tipo es parte de parte Ahora vamos con los modelos de comportamiento, el modelo de comportamiento indica las formas en que el software responderá a los eventos o a los estímulos externos, en este diagrama representaremos cómo se comporta, este es un diagrama de estado, representa el comportamiento de las clases cuando el sistema pues vemos aquí da inicio hace una comprobación o le decimos verificación de datos, ¿no? Pero esto ya es organizada si es existente. Tiene dos opciones. Una si es existente. Si es existente tiene una verificación de los datos cuando están cargados. Esta también tiene dos opciones. Una es si no están cargados y si están cargados pues termina todo. Vamos con la primera de la comprobación. Diría que si no están cargados tendría a una ventana donde se tienen que cargar los datos. Lo mismo en la parte de abajo. Cuando ya se verifican los datos, los datos. Pero si no están cargados, entonces tiene que volver ir a, a, a, al mismo punto de cargar los datos. Quiere decir que tiene dos opciones para poder cumplir un requisito que es primordial. Por eso es el de estado.